Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar haciendo un pequeño repasito de lo que ha pasado hoy. ¿Qué ha pasado? Me preguntarán, ¿pero qué pasó con el Black Market Nando? Bueno, hubo unas cuestiones así técnicas, unos pequeños problemas eh, por parte del señor Wargaming. Bueno, la empresa ha pedido las correspondientes disculpas del caso y ha... Postergado lo que es el evento no se cancela, por supuesto, pero sí que se posterga. Pasa para... Quiero que anoten estos horarios para que lo tengan en claro aquellos que les interesa. Entonces es... Si sos de México, 17.55. Si sos de Colombia, Ecuador o Perú, 18.55. Si sos de Bolivia o de Venezuela, 19.55. Y si sos de Argentina, Chile o de los hermanos uruguayos... 20.55. México. 17.55. Colombia, Ecuador, Perú. 18.55. Bolivia, Venezuela. 19.55. Argentina, Chile, Uruguay. 20.55. Bien. Bueno, el tanque, digamos, ya está en la página de Wargaming. El mercado negro ha vuelto. Esto fue hace un rato. El Lancense, Tier 8 Premium. De la rama soviética. Eh... Esto, olvídense, esto no existe eh, No va, no va más Era lo que era Pero bueno eh, Lo que les digo es lo siguiente Tengan en cuenta eso Que los horarios que les acabo de pasar Y ya que estamos, vamos a analizar un poquito El, el lance en C. Esperen que voy a Voy a ponerlo aquí en el garaje para que ustedes puedan verlo. Y de paso podemos llegar a compararlo y ver más o menos qué, qué onda el tanque, ¿no? O sea... Ahí va. Bueno, ahí se los muestro. Esperen que me voy a achicar yo porque estoy muy grande. Ahí va. Bueno, amigos, ¿qué podemos decir entonces del lanzense Bueno... Acá lo tenemos. El señor Lanzense. Eh, desarrollado por la empresa sueca Landsberg a pedido de las fuerzas armadas suizas. Este blindado debía tener una copia suiza del cañón británico de 20 libras. Se creó una maqueta en tamaño real para probar las soluciones desarrolladas. Pero se cesaron todas las actividades en favor de los vehículos de 30 toneladas. No se construyó ningún prototipo en metal. Este vehículo pesa Menos de 30 toneladas, está pesando unos 23 toneladas Con lo cual es muy, muy ágil chicos Tienen que tener en cuenta Ahora después vamos a analizarlo más eh, en profundidad y demás no Pero digo, así en líneas generales Es un tanque con excelente movilidad Muy, muy, pero muy buena Con unos 28,39 de potencia específica Porque tiene una potencia de motor de 680 Pero digamos, la potencia no es que digas Wow, lo que pasa es que no pesa nada 23 toneladas es muy poquito, entonces ese motor tiene que mover muy poco chasis y lo hace un tanque bastante bastante ágil vean que se mueve a unos 50 km por hora máximo y lo van a poder alcanzar seguro porque con esta, eh, con esta potencia específica no van a tener ningún tipo de problema en alcanzarlo después qué podemos decir a nivel eh, a nivel cañón creo que es algo de, que, que, que destaca el tanque en sí tiene una recarga, pero acá no está. Eh... Yo lo comparé con el Panther 8.8 y con el T-44, uno de línea y uno preferencial o uno premium, como quieran decirle. Entonces, ¿qué podemos decir de este cañón? Que pega 320 y que recarga en 7.76. Yo como lo configuré le puse tres habilidades, algo tampoco le puse de más. Y le puse óptica, estabilizador y barra de carga. Entonces, pega 320 cada 7,73 segundos. ¿Por qué lo comparé con el Panther 8,8? Que evidentemente por lo único que destaca el Panther es por su cañón. Más que por su cañón por su recarga. Porque recarga en unos 5,95. Y este recarga en 7,76. Pero este lo que tiene es que tiene un poquito más de penetración y un poquito más de daño. O sea... La verdad que lo que es el daño me parece un daño aceptable, está bien, digamos, es normal. Pero, ¿qué pasa? La cuestión es la siguiente, la penetración para mí con 208 con AP no está mal, el tema es que con 242 con APCR, viendo tier 10, vas a estar medio complicado. ¿Por qué? Porque te toca un tier 10 duro, hay algunos eh, pesados y digamos, en algún momento de la partida tenés que enfrentarte a ellos y va a haber ocasiones en las cuales vas a, tener, vas a tener que recurrir bastante a la movilidad y volar de ahí porque si no vas a ser pollo eh, como les decía recién la potencia específica termina siendo de unos 28.04 después de ponerle ese equipamiento recuerden que el equipamiento suma peso al tanque entonces eh, la velocidad máxima 50, 20 en reversa velocidad de rotación 42.67 no está nada mal, bastante bastante bien y eh, el camuflaje, otro de los puntos a destacar, 605 de camuflaje. La verdad que no está nada mal, bastante, bastante bien. Algunos cazatanques, medios heavy, medios eh, grandes, como la i 152 o la Su, incluso tienen un poquito más de camuflaje. Pero, o sea, digamos, tenés casi el camuflaje de un TD, de un cazatanques. O sea, no te digo que es super ninja y super sniper, pero... Ten en cuenta eso, que tenés muy buena movilidad, tenés bastante buen camuflaje y tenés un cañón que penetra 208 y que pega 320 y cada 7 segundos y piquito y 7.7 vas a estar metiendo un tiro. Eh, lo que tiene que ver con blindaje del tanque, 60 de blindaje de chasis frontal, 40 lateral, 25 trasero, es de, paper, es de papel. 70 de blindaje de la torreta, 70 lateral y 40 trasero. Es prácticamente de papel. Puede que en algunos casos sea un poquito un blindaje troll y rebotes algún que otro tiro. Pero cuando te tira un cañón grande te va a entrar seguro. Porque no tenés chava para aguantar. La verdad que es un tanque sin, mucha, sin mucho blindaje. No es por lo que destaca. Ni por el blindaje, ni por los puntos de vida. Tampoco es un... Son puntos de vida normal, 1.350 está dentro de la media. Pensá que un pesado de Tier 8 puede tener unos 1.600, unos 1.650, unos 1.500. Un medio más o menos anda por ahí. Fíjate, por eso agarré uno de línea, 1.300. El Panther 8,8 que destaca por sus puntos de vida, 1.500. Y este está ahí en la media eh, con 1.350. Pero ya les digo, por lo que destaca es por el DPM. Fíjense, ah, otra cosa. Los ángulos de elevación y de depresión del cañón, menos 10 hacia abajo, más 20. La verdad que es muy buena esta depresión de cañón. Les va a servir un montonazo cuando haya lomitas y demás para asomar desde lejos. Si pueden pegar desde atrás algún arbusto y en cuanto sean espote espoteados, se dan media vuelta y se rajan porque las artillerías lo van a hacer pelota. Para eso tienen movilidad. Chicos, usen los, la movilidad de los tanques, para eso la tienen. Si no, serían un mouse, si no, serían un tipe 5 que tienen que estar estacados, parapetados en un lugar. Por eso es que tienen movilidad, para que lo usen. Ayer estaba jugando una partida con una bachat que tiene una hermosa movilidad y la tenía al lado y yo estaba con un TD. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? O sea, andá y tenés que estar adelante mío espoteando por ahí y lo tenía al lado, atrás de un arbusto. Y bueno, evidentemente esa partida no fue del todo satisfactoria. Pero bueno, lo que digo es, si tenés un tanque con movilidad Para algo es, utilizarla utilizarla porque si tenés movilidad Es para que vayas por todo el campo No quiere decir que vayas en primera línea No significa eso, sí significa que Podés utilizarlo en primera línea Podés seguir a spotear un poquito Tampoco jugártela mucho, depende también Que tengas en tu equipo, en el equipo rival Si tenés un ligero, por supuesto que ese es el rol De los ligeros, pero la idea Es básicamente la de Tratar de utilizar eso te vas por un lado, pegas un par de tiros, si ves que está más, eh, más fácil pegar tiros por otro lado, te moves y te vas para allá, total no hay problema. O estás en un flanco apoyando a los pesados y ves que el flanco está cayendo porque de ellos vinieron 8 por un lado y vos tenés 3 o 4 pesados adelante tuyo. Entonces pegás un par de tiros, apoyás lo que puedas y en cuanto cayeron los pesados o un poquito antes ya te, te reposicionás y te vas para la otra punta del mapa a seguir haciendo daño. Eh, entonces para eso está la, la potencia específica que tiene muy muy buena para mí es un, digamos no me parece el tanque de la mejor, el mejor tanque de la historia de la humanidad no me parece el peor tanque del mundo, me parece que es un tanque bueno, vamos a ponerle, me parece que, que está bien, digamos, yo lo voy a comprar porque me gusta coleccionar, ya digo pero, me preguntás Hernando, ¿recomendás la compra? ¿sí o no? si te gustan, siempre les digo lo mismo cuando me preguntan acerca de un tanque si lo compras o no si te gustan los tanques con buena movilidad. No te pones colorado por tirar APCR. Y eh, te gusta jugar, ya te digo, en un tanque que tenga una buena movilidad. Que vaya de un lado al otro. Que tengas la posibilidad de moverte por el mapa. Que tengas una relativa buena visión. Un relativo buen camuflaje. Bastante buen camuflaje. Ten en cuenta esas cosas. Si te gusta eso, compralo. Olvídate ni hablar. Ahora. Si te gusta más jugar con los pesados Si te gusta más estar en primera línea Ahí todo el tiempo eh, Cara a cara y te gusta Eso exclusivamente Y no lo compres porque no ves tu tanque ¿Entendés? O sea, es así Ahora ya te digo, si te gusta lo otro Lo que dijimos recién, te gusta moverte por el mapa Disparar, pegar un tiro eh, Pensar, ser un jugador más eh, De ir viendo cómo se van moviendo Los equipos, cómo se va desarrollando La partida Bueno, entonces compralo porque te va a venir bastante bastante bien en base a eso, ustedes cada uno tomen su decisión es que yo no le puedo decir, sí, sí, compralo y después vas a decir, no, Fernando me dijo que lo compré y es una bosta, claro, no, no, no no es que es una bosta, es que ningún tanque es malo lo que pasa es que depende de tus gustos personales tiene que ver con eso, o sea no, no, no hay mucho más, pero yo creo que vas a tener que tirar un poquito más de APCR de lo que, de lo que quisieran eh, pero bueno son opiniones personales bueno amigos, eh, tengan en cuenta eso les recuerdo por las dudas los horarios 17.55 de México 18.55 de Colombia Ecuador, Perú 19.55 55 de Bolivia Venezuela que me trabo y si sos de Argentina, Chile eh, o Uruguay a las 20.55 va a estar disponible este Black Market así que bueno amigos básicamente ya que aprovechamos el huequito que pasó eh, de esto de Black Market y demás que no, no salió a horario bueno, aprovechamos para ver un poquito y analizar lo que es este láncense. A ver si conviene comprarlo, si no conviene, si está bueno, si no, lo que sea. Recuerden que van a poder entrar acá al juego, a la sección de tienda. Y directamente aquí arriba, esperen que está cargando. Acá arriba de la manito les va a aparecer como un cuervo, como un ave, lo que sea. No sé, algún bichito así, tipo un pajarito o lo que fuere. Acá arriba les va a aparecer y ahí van a poder comprar, adquirir el tanque. Eh, directamente para, para obtenerlo. Así que bueno, amigos, espero que les haya servido. Espero que hayan disfrutado. Lamentamos todos lo que ha ocurrido. Mucho no podemos hacer, pero lo que nos queda es esperar y aguardar a los que quieran comprarlo. Y bueno, les deseo lo mejor. Les mando un beso en el cachete. Cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.